Un verdadero hombre no muestra piedad. Muy bien, guerrero. Pero le concedes a esta bestia mágica un último deseo. Ah, um, de acuerdo. Deseo irme, escuchando mi canción favorita. La cinta ya está ahí. Presiona el botón.